Chico tranqui van de funky en el monte hacen rally con el monkey hasta la party no me paran con pa tsunami con la fuerza de tsunami. pa' tu rapper un jocada. con el alma El está a algo no me para, nadie me iguala De los y la fumas con mis panas, te cantamos ahora mal como cantas despedir un euro, pedir mucha pasta, de tenerlo todo, no queremos más nada No me, no me traga, no te dispara, van más nada Nunca de cara, huele su chakra, huele igual que la mierda que contaba son cuatro pares no muerden sin ladra, mírate en y vigila tu espalda Dale dos horas que pide la entrada y dame que fume que no tengo pasta.